Hola, me llamo Miguel y hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el pack de cursos de fotografía de Kike Arnaiz, antes de que te decidas a comprarlo. Y también tengo dos advertencias muy importantes, así que presta atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que tienes que saber sobre este pack de cursos de Kike Arnaiz es tener cuidado con la página web a la que vas a acceder y comprar este pack, porque solo se vende en la página oficial. Para ayudarte, he dejado el enlace al sitio justo debajo en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿cuál es el pack de cursos de Kicker Knife? ¿Cómo funciona y si realmente vale la pena? Y la respuesta es que este pack tiene muchos beneficios cuando decidimos aprender a fotografiar como principiantes y desarrollarnos como profesionales. En total son tres cursos curso de iniciación a la fotografía, curso de composición fotográfica y el curso de retoque fotográfico, además de los bonos ofrecidos. Vas a aprender a usar cualquier cámara, a retocar fotos con Lightroom y Photoshop, y a llevar tus fotos a un nivel superior con la composición fotográfica. En total son más de 12 horas de formación, más de 60 clases en vídeo y material extra descargable. En otras palabras, este pack de Kiki Arnaiz ha sido considerado mejor que una escuela de fotografía. Así que sí, puedes confiar en estos cursos que se ofrecen. Hay muchas personas que se han convertido en alumnos de Kike Arnaiz, que están teniendo grandes resultados con este completo material del pack y tú puedes ser uno de estos alumnos y tener estos resultados también. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona se desarrolla de forma diferente y a su propio ritmo. Este es un consejo un poco obvio, pero te lo digo para que tú también seas realista con los resultados y las expectativas al hacer los cursos. También hay algo realmente importante sobre este pack de cursos de Kike Arnaiz que debes saber antes de comprar. Puedes probar los cursos durante 15 días y si no te gustan o por cualquier otro motivo, Kike Arnaiz te devolverá el dinero. Además, al final obtendrás un diploma que demostrará que has completado los cursos. Y no te preocupes, porque los cursos son 100% online, realizados en la plataforma Hotmart, con acceso de por vida así que quería grabar este vídeo, primero para decirte que tengas cuidado con el sitio que vas a comprar este pack y además, si lo compras, haz todos los cursos, tómatelos en serio que seguro que te convertirás en un gran fotógrafo profesional. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y también espero que este pack de cursos de Kike Arnaiz, realmente te ayude mucho a desarrollarte. Deja un like y un comentario abajo. Gracias.